Ah, ah, ah, ah. Vamos, vamos por ese. Cayó el cabo. <ríe> el hueco ese le estaba andando. O sea, por el que estaba de la lado allá del sueco. 150. Listo, se despertó. Vamos, saquen ese lanzacohetes. Pero síganme Ay. Tengo como 15 balas nomás Cobertura, cobertura porfa favor por el robo, po de atrás, no? Fernalícese también Salto Desde aquí no se ve, desde aquí salto, no se salto, ve Salto, salto, salto vamos, vamos, vamos, vamos Voy corriendo, voy corriendo, voy corriendo Pero, Vamos está uno Ah, no, no ¿Qué, qué, qué, en esta casa, Arias. Si, ¿Sí, señor qué salí por la izquierda? ¿Tú ¿Voy a, voy vida, a ayudar ya allá como médico o...? No, no, no, no, no, no, no, no, a la madre, ahí está el tanque, corre Y volteó para acá en la juega Que corren. ¿Impacto? ¿Me dispara? Puta vida Uy, perna A la vivienda los cayó, Luis. ¡Péguelo, péguelo, Arias! ¡Vení acá mal parido! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Péguelo, péguelo, péguelo! ¡Dile, dile, dile! ¡Eso! Impacto, inmovilizado. Vamos, vamos, ¿Qué? Vamos, ¿Qué? vamos la infantería, la infantería. La juega con la detonación, en la juega, en la juega. No, ¿Qué? ya no detona, ya no detona. Que hoy no le di al motor. Bájense, bájense. Ya, ya, ya lo maté, solo había uno, creo. Solo uno. Los demás murieron dentro del tanque, supongo. Ey, cuervo, ¿me haces un favorcito? Favor. Sí. ¿Estás al otro lado? Ay, a la verga. ¿Cómo están muchachos? Bien. Bien, bien, mi tenis. Estoy con mi cabeza, estoy con mi cabeza. Cano, Cano, Cano, ¿dónde estás? Cano, Cano, huertas. Me gira. Girando, me copia. me copia, le copia, me copia, Valencia. Sí, ¿dónde anda Estamos en que Tenemos a Cano y Girando Caído. Eh, supongo sí, que la torre tengo que eh, va tú a seguir tú girando, humo pero... amarillo en su posición Entendido. ahí. Entendido. Que no se nos olvide no, el bip, ¿no? Recuperándolos ahí, ¿okay? ahí tiene un humo eh, verde, ¿listo? ¿vergo? ¿Tienes eh, vendajes compresivos? Oh. Afermo. Eh, Necesito veo. que me ayudes ahí no, con el... No, tengo un humo verde aquí, muchachos. Venga, no, nos dale, movemos, vale, te los, no. los seis. ¿Listo? teniente Capito... ¿Y no, el bip? Sí, sí, se lo hagan visual nos acercamos. Listo. El VIP, <risa> huevo. Ah, vamos. Vayan, vayan, vayan, vayan, vayan, vayan. Vayan, vayan, vayan, vayan. Guarda, vay, vay. Vamos, vamos, el, vamos, vamos. ¿Por el eh, VIP si o estás qué? A sí, por el VIP, por el VIP. Ah, pues puta que quedó allá. <risa> <risa> ¡Baten, baten, baten! ¡No puedo! ¡No puedo! curo. User se your channel. No la caigamos, no la caigamos, no la caigamos. Yo lo corran en lo traigo, yo lo traigo. Vale, vale, vale, vale, vale. Listo. en baño. Dime que está ahí. ¿Listo? Vale, a mi 6, todo momento listo Copy Uy, ese momento pareció a mi sargento a las 6 del VIP 10-4, Aries, Aries, me copias afirma Punto de Encuentro humo Amarillo 5-4, ya nos estamos movilizando Nada más mal que semana es militar y puede correr Escucharon la, la radio, ¿cierto? ¿sí? Comunicado. Ah, pero. ¿Ah, fue Mateo? Mateo. Mateo. Vamos, vamos, vamos, vamos. ¡Adiós! El... ¡Pasen, nadie le dieron. Arias, pasen, pasen, pasen. Ya, llegamos. ¿Norte? ¿Norte o qué? Ah, pero el muchacho salta también, salte, salte Yo lo empujo si no este mari... mariachis sí. Salte está, pues, híjole Ey, ey, ey, no lo metas, no lo metas que nos vamos, hacia el norte lo saco. Eh, vámonos Listo Nació diamante entonces, muchachos Diamante, no. diamante te listo 10 punta Vámonos Espera que está caído Yo lo llevo, Ufa. yo lo llevo, ah bueno ¿Quién está caído? Listo, está. listo, vamos te, vamos norte. Desde el sur Pégate, pégate allá al teniente, eso Ahí, mantente ahí, que ya voy a tu lado entonces Copy. Si la es muy difícil, la metes aquí a un bloque de estos y te hacemos la co Listo. Copio Copi. sencillitos. Uy, uy, Perdón, perdón. ¿Cómo parte somos? No, más. no, qué no, no, no, qué? no, qué de qué hablan? no, que ¿Están me no, no, no, vitales de, de un operador. Uy. perro? se viendo un perro ahí? Sí. No ese es el, el único logico. que veo Ese es el perro culazo de ese puntero <risa> Listo, montar el VIP en el tercer vehículo Voy conductor del segundo va el primero? ¿Quién va el primero? Necesito un conductor en la camioneta verde Uy yo todas las dos rojas Verde Bueno esa, esa primera entonces <risa> Eso suma, está muy raro Eso, paciencia y vaya oh nos volvemos otra vez al, al acorazado sí, nos Media vuelta acá y nos... Eso muchachos. Nice. Negativo. ¿Y el cuarto vehículo? Eh, no somos... vamos de... Recuerden la distancia de seguridad. Ah. Eh, en la juega ahí con el vehículo de...